Muchas gracias Francis y a toda la gente que ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Eh, precisamente hoy es viernes, final de semana, ya la semana que viene estamos en plenas fechas festivas propicias de este mes, de cierre de año. Creo que es el momento es propicio para nosotros llevar el mensaje en el sentido de lo que vivimos al momento. Hay una interesante campaña que está realizando el Servicio Nacional de Salud. Exaltando, destacando la labor que hace el personal médico. Que hace todo ese equipo de gente que está día a día dejando. Dejando sus huellas en las salas hospitalarias, en los centros de salud. Mientras nosotros estamos disfrutando, mientras nosotros estamos celebrando, ellos están dando un servicio y salvando vidas. Nosotros eh, debemos de ser empáticos. Con, con el personal de esta área de servicio, el de rescate, el de salud, los de seguridad en el caso de la policía, bomberos, o sea, todo ese equipo de gente que en los países y que en el nuestro, específicamente a quienes nos dirigimos, están día a día dando la cara por cada uno de nosotros. Como yo digo, dejan las suelas de los zapatos, dando un servicio y salvando vidas. Estas cosas te hacen pensar y reflexionar e identificarte, que con gente, que si bien es cierto, cobran un salario, cobran un sueldo. Tienen un nivel de sacrificio mayor que nosotros que hacemos un trabajo, mucho más cómodo, menos riesgoso, tal vez menos sacrificado en el sentido de que a cualquier hora de la madrugada te, deben de, te llaman y debes de salir. A cualquier hora del día te llaman y debes de salir sin importar lo que estés haciendo. cuando se presentan siniestros que arriesgan sus vidas para salvar vidas, como en el caso de La Vega, los bomberos, los tres bomberos que perdieron, su vida salvando mobiliarios, salvando ciudadanos. Esta gente que se sacrifica por cada uno de nosotros y que a la hora de la elección de profesionalizarse en áreas, en el caso de la salud, en el caso de estas labores prácticamente es altruistas y en países como el nuestro, en el caso de los, equi de los eh, equipos de rescate, de los cuerpos de rescate de nuestro país, que ganan salarios muy mínimos, salarios vergonzosos, 5 mil y pico de pesos, 6 mil pesos en el caso de San Francisco de Macorís. Pero no excede de los 11, 10 mil pesos a nivel del país. La dignificación de la gente que ejerce este tipo de labor se hace necesaria. Hago este comentario y me llega a la mente lo que he estado hablando hace unos días. Gente sin una necesidad económica de carencia importante y son pensionadas con casi 100 mil pesos. Pero el bombero aquí en San Francisco te gana 6 mil entonces, ante todo esto, el llamado es a nosotros tener un poco de empatía en el comportamiento del día a día. Sabemos que las tasas se disparan, se elevan. Que moment, me, me avisa mucho cuando lo tengamos el cortecito. Que los accidentes se disparan. Que las intoxicaciones por alcohol y por ende da como resultado muchos accidentes de tránsito. Gente que llega a los hospitales desbaratadas, gente que llega a los hospitales en malas condiciones de salud, que atestan las emergencias, señores, que llegan a las salas de emergencias y la atestan porque andamos despavoridos en las calles, andamos aceleradas en las calles, acelerados en las calles, estamos en Navidad, estamos en 24, 25, 1 de diciembre y sentimos o pensamos que el año se va a acabar y hay que celebrar por todo lo alto y nos olvidamos de nuestra familia, de nuestra seguridad, de nuestra integridad física, de ese personal de rescate, de salud, al personal médico me refiero, que está... Y que pudiera estar en su casa con su familia, que pudiera estar en su hogar, pero está prestando un servicio para atenderte. Entonces, estas cosas deberían de hacernos pensar en el comportamiento que debemos o deberíamos de asumir. Vamos a ponerlo de inicio, muchachos, vamos a ampliarlo para llevar el mensaje a la gente, por favor. Dale, retorno. Ay, La Navidad de ellos tiene luces, pero distintas. Aquí, en el hospital, la lista de deseos de cada doctor tiene los nombres de sus pacientes, con la petición de que mejoren y regresen a casa. En la Navidad de ellos se amanece, no de fiesta, pero sí velando por la salud de todos los que están en la sala. Con amor, esfuerzo y compromiso, se curan heridas se atienden emergencias y se busca la mejor manera de aliviar el dolor. Que Don Pedro ya se puede ir de alta, ese es el mejor regalo para el doctor. Y mañana, vuelve al ruedo. La Navidad de ellos no es como la nuestra. Hoy, agradecemos a todo el personal de salud de la red pública por su servicio honesto y constante. Ustedes. Son los verdaderos ángeles de la Navidad. Yo me quito el sombrero ante esta gente. Y la verdad que estar en la zona cero, en esos lugares donde solo se recibe o llega gente con dificultades de salud y que ellos ponen todo su empeño para salvar vidas, para que usted salga completo, para que salga sano y viable de los centros hospitalarios. Como dice esta campaña, o sea, su Navidad es diferente. No tiene estas luces de los bombillitos, de las luces navideñas. Tiene las luces de, las, de los aparatos que están en las diferentes salas. Ante todo esto, hay una red de gente en cada centro de salud que con todas las dificultades que tenemos propia del sistema, la, eh, las precariedades y necesidades, faltas de, de equipo, de personal, del ajetreo propio que se vive, señores, hay que llegar a las salas de emergencias, públicas o privadas, pero ni decir en las públicas, donde con todas las situaciones propias, como digo, del sistema, Francis, no me está por el tema, un tema tan no, bonito de no. un mensaje. Entonces, ante, no, está bien. O sea, ante todo esto, el mensaje que quiero llevar es que nosotros podamos identificarnos que hasta cuando lleguemos a un centro de salud Usted tenga la paciencia, en un centro de salud público, usted tenga la paciencia que tienen un privado, porque nosotros sabemos que quienes van a los centros de salud privado hay que hacer sus horas esperando, ya sea a, nivel, a través de consultas o en emergencias. Pero cuando llegamos al hospital, hacemos todo el escándalo o alboroto y exigencias para que nos atiendan de una vez. Debemos de modelar un poquito el comportamiento, yo creo que sí podemos avanzar como sociedad, podemos mejorar como seres humanos, identificarnos con las causas ajenas, ser más empáticos y entender y ponernos en el zapato de los demás. Nosotros tenemos dos años de una situación de salud gravísima en el mundo y en nuestro país donde mucha gente de personal médico, enfermería, ni decir los ciudadanos, han perdido sus vidas. Donde muchos, muchas personas del área de salud están ahí enfrentando y dando la cara por cada uno de nosotros, por usted, que se contagie. Quien lo va a atender es ese personal médico. Mientras usted está teteando en la discoteca, mientras usted está bebiendo romo, bebiendo cerveza, fumando juca, brincando para arriba, bailando, y el tuntún, con un grupo de gente en su mesa, y un grupo de gente alrededor, todos tirando saliva, porque yo digo que está bebiendo, uh -huh. y voceando, y cantando, y tirando saliva. Usted está siendo una persona propensa a contagiarse. Y Dios lo libre si usted es un fumador asiduo de juca. Mientras usted está en ese ambiente de disfrute, de algarabía, de gozo, hay un grupo de gente que está en un centro hospitalario, que está en un centro de salud, esperando que usted, que estaba disfrutando, llegue para darle las atenciones del lugar. Cuando nosotros miramos la, las cosas desde esta óptica o desde un panorama más general y no es del particular, de, de ese egoísmo que tenemos, de ese egoísmo que tenemos que a veces no nos importa o lo dejamos de lado o no lo pensamos, o sea de manera inconsciente, cuando miramos las cosas de una óptica más general, podemos ir cambiando actitudes y comportamientos. Con miras a ser ciudadanos más responsables en todos los puntos de nuestras vidas. Y en ese momento podemos ir dando los pasos para ir avanzando y teniendo gente, sociedad más organizada. Mejores resultados en todos los sentidos. Sí. Cuando tenemos a un ciudadano que tiene un comportamiento responsable, educado, empático, honesto, ético. He mencionado cinco aspectos que no son tan difíciles, tal vez... El, el del aspecto ético de hacer las cosas correctas en sí, tal vez el, el más difícil cuando se tiene eso de adentro y cambiar e, esa situación. Hay que hacer un trabajo mucho mayor. Pero esos cinco aspectos de ciudadanía es responsable y comprometida con su sociedad. Si asumimos al menos esas cinco, puedes sumarle más por supuesto, esas cinco que he mencionado, y que cada uno hagamos esto y lo asumamos, ¿ustedes se imaginan lo que nosotros seríamos como sociedad? O sea, estas cosas te dicen que lo que nos hace ser mejor o peor país, más allá de ese compromiso y de esas funciones propias de los que están en las instituciones, nosotros tendríamos ganado un 50% de mejoría en la convivencia y en el diario, eh, en la convivencia del día, en el diario vivir. O sea, en, e en eso que se da a lo largo del día. Entonces, ante todo esto, nosotros estamos a 14 días de cerrar el año. Yo te propongo que te preguntes, que te cuestiones, que hagas una introspección. De qué debes de cambiar. ¿En qué debes de mejorar? Somos seres imperfectos. La perfección en el hombre no existe. Somos seres imperfectos, con debilidades, con fortalezas, con virtudes. Y si hacemos un ejercicio de 10, 5, 15 minutos, de decir y destacar eso bueno que tenemos, por un lado... Pero también esas cosas no tan buenas que tenemos como seres humanos. Identificarlas y buscar mejorarlas, cambiarlas, ir trabajándola de manera constante porque no se logra en un día. Llegamos a un punto en que entendemos y pensamos, luego de que miramos hacia atrás y decimos, ¿y yo hacía esto o me manejaba de tal forma? Por ejemplo, con el tema de, de, de, de esa violencia, de esa rapidez, de esa euforia. Algo tan sencillo. Hasta cuando vas manejando el vehículo, esa desesperación de un tocar bocina al que está cuando bien no ha cambiado un semáforo. Bueno, eso, eso, es, eso es algo es sencillo. Instante. Es mira, irritante el que está en el es volante, irritante. pero el que está atrás también, el que está tocando. Imagínate el comportamiento de una gente que el semáforo no ha cambiado y ya está así. No, o sea, mira, es una Carolina, persona que está eh, acelerada, es que está eufórica. el que anda en un volante cree que no puede tener un segundo de detenerse. Simplemente conduzca hacia donde usted va, pero el hecho de que alguien se detenga delante de usted no significa que lo está haciendo adrede para molestarlo. Pero que no estamos hablando de 10, hora, ni de media hora, ni de diez minutos. Es cosa de un minuto que normalmente... Oh, pone un minuto, diez segundos, quince segundos. porque no, no creo, es a, Analiza la detención de un semáforo que no, no tiene... No, del semáforo no. Que no, no, no tiene un, un minuto. No, no, no. no Entonces el cuando tú no. te detienes, no es un minuto. No, no. Es segundos. Cinco tres segundos. Pero de una vez... Pero, sabes, estás, sí, pero sí, las, antes sí. de las siete de la mañana... Yo mismo no sé cuántas veces yo he podido tocar la bocina en una semana. Antes de las 7 de, de la mañana, iniciando Ahí el día. Ahí te habla el grado de inconsciencia que hay. Pero también te dice el, el comportamiento de esa persona, irracional, acelerado, alocado, eufórico. Y tú te preguntas, ¿no va hacia ningún lado? Muchas veces están transportándose uh -huh. de un sitio solamente para... para... Uh -huh. Entonces, pongo este ejemplo de algo tan sencillo. Cuando tú empiezas a escribir el comportamiento que tienes en muchos aspectos, tu forma de vida... Y esas cosas que debes de mejorar. Pongo este pequeño ejemplo que es muy repetitivo en el día y que quienes andamos en las calles lo vivimos. Pero así otras más cosas, ya de manera más personal. Analízate, evalúa, tratar de tener una visión más amplia de las cosas, de la vida, para entender y tener un mejor comportamiento que al final el beneficiado eres tú. El beneficiado eres tú. Pero ese beneficio que se transmite a ti de manera directa, personal, por el cambio o por la mejoría como persona, como ser humano, como ciudadano, se va transmitiendo a nivel social. Somos entes sociales. No podemos vivir solos. El ser humano es un ser social. Entonces, esto te dice que hay un comportamiento que debe de que se debe de tener, que haga propicia que haga más factible y beneficiosa la convivencia entre todos nosotros. Y sencillamente así vamos avanzando y teniendo una mejor sociedad. Repito, hoy estamos a 14 días de cerrar este año. Evalúa estos aspectos. Evalúate. Date una mirada hacia adentro. Date esa mirada hacia adentro. Detente 10 minutos. Detente 15 minutos. Y vas a ver, vas a observar que hay muchas cosas que podemos y debemos mejorar y que el beneficio, el beneficio que vas a obtener haciendo este pequeño ejercicio es impactante en el cambio que vas a lograr eh, desde el punto de vista de la mejoría como ser humano y del día a día de la convivencia con los demás, pero sobre todo para tú sentirte bien como persona. Muchísimas gracias muchachos.